Como cada noche que ha pasado Yo te busco en mis sueños Y no te encuentro Quiero abrazarte y besarte Y ahora tú estás tan lejos Amiga ¿Por qué me haces tanto mal? de cristal rompes no, no no, no, no, no aguanto más cada tiempo en las mañanas yo te siento pero sé que no es cierto lloro todo el tiempo en las duchas soy un mar que está perdido y abierto cada vez que vienes a mi casa Ya nunca vienes Y quisiera escuchar tus palabras Para imaginar que estuve allí Amiga, ¿por qué me haces tanto mal? Mi corazón de cristal rompes No, no no, no, no, no aguanto más Amiga, ¿por qué me haces tanto mal? Mi corazón de cristal rompes No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no aguanto más. A mí... ¿Por qué me haces tanto mal? Mi corazón de cristal, rompes no, no, no, no, no, no, más no, no, no, no, no, no, no, más no, no, no, no, no, no, no,